Tenemos eh, el honor de comenzar eh, esta edición con el profesor, el catedrático eh, de la Universidad de Barcelona, Catedrático de Derecho Internacional Público, Jordi Bonetti Pérez, eh, que va a intervenir con una ponencia que lleva por título Gobernanza Económica y Desarrollo Social, una aproximación desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Eh, os presento muy brevemente eh, al ponente, decía que era catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de Barcelona, eh, que es donde bueno, es director del Departamento de Derecho y Economía Internacionales en esa misma universidad, donde ha desarrollado fundamentalmente su, su carrera eh, docente e investigadora, sin perjuicio de, de estancias en distintas universidades extranjeras, fundamentalmente en América Latina. Eh, bueno, es investigador principal en distintos proyectos, coordinador principal del Grupo de Investigación consolidado del área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de esa universidad y ha trabajado en distintos y variados sectores de, de la disciplina eh, uno de ellos eh, fundamental es el del Derecho interna Internacional de los Derechos Humanos y es el motivo por el que precisamente, o uno de los motivos por el que está invitado hoy aquí. Mi intervención un poco está dirigida a intentar a encuadrarles un poco a ustedes por un lado el tema de qué quiere decir el desarrollo social, qué eh, que aporta a la cuestión o las cuestiones relativas a eh, la idea de desarrollo sostenible, por un lado. Segundo, vincular esto a derechos humanos y también, y es porque creo que es la tercera, la, el tercer eje, a la gobernanza económica global o mundial, en la cual, por supuesto, toda acción de cooperación al desarrollo se enmarca en nuestros días. En fin, no es decir, la cooperación al desarrollo y el apoyo al desarrollo de los procesos de desarrollo de los Estados no es ajena a cómo, a qué reglas o a qué parámetros de gobernanza económica existen en la actual sociedad internacional. Por tanto, un poco es, es un poco intentarles estos tres elementos, juntarlos y darles cuatro ideas básicas eh, que les puedan interesar.